cansado. Bueno. Recuento de daños. Bueno, primero viernes, último día de entreno. Llevo entrenando lunes, en martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes creo que no hice bici, pero luego creo que lo demás sí que he hecho. Bici martes, miércoles, jueves y viernes hoy me toca bici y luego al mediodía. A ver por la mañana. Vale, pues nada, el recuento de año no vamos a entrar mucho en ello. Hemos hecho lo que se ha podido. Esta semana y la que viene no tenemos demasiado tiempo. O sea que hay que madrugar muchísimo y hay poco tiempo para entrenar. Así que se hace lo que se puede. Vale. Vamos con el, el vídeo de hoy. El vídeo de hoy eh, es complemento del del vídeo anterior a este no, el anterior que se llama planificación típica de entrenamientos vale. pues es un complemento, en ese no me dio tiempo de, de ponerme a explicar bien, entonces expliqué un poco el orden de entrenamientos, un poco algo típico un poco que podía funcionar ¿no? pero luego hay miles de maneras de combinarlo pero bueno, este es eh, complemento de ese, es como un un agrandamiento en fin eh, intensidades, vale tú cuando entrenas tu corazón puede ir a una cantidad de pulsaciones durante tanto tiempo, ¿vale? Aproximadamente, no me quiero meter en, en números porque tal vez me puedo liar y me puedo equivocar, ¿vale? Pero aproximadamente vamos a poner que las series de mil, o sea, cuando una persona, por ejemplo, hace un kilómetro y dice si hago un kilómetro a lo que puedo, no, normalmente puede ir al 90-92% de su rango. Que a nivel muy profesional se puede ir al 93-94, pues puede ser, ¿no? pero en general, para la mayoría de la gente, pues puede ir al 90% de su rango, más o menos, ¿eh? que son 170 pulsaciones, que depende de la edad, depende de la edad, el 90% está arriba más arriba más abajo, pero 170... Digo, coño, hay un dron allí, están volando un dron! Vale, eh, pueden ser 170 pulsaciones más o menos, yo en mi caso 150 y pico por edad, pero bueno, al final unas 160... Entonces, bueno, al final, digamos que cuanto más corto es el periodo de entrenamiento, un kilómetro por ejemplo, o sea, cuatro o cinco minutos o tres minutos y pico, tú puedes ir muy alto de pulsaciones, pero conforme vamos alargando el tiempo de, de ese entrenamiento, tú por ejemplo haces una serie en vez de mil, una serie de dos mil, ya cambia la cosa. Una serie de dos mil, pues a lo mejor ya no puedes ir al 92, tienes que ir al 91, o tienes que ir al 90, o tienes que ir al 89. ¿vale? Eso es lo que quiero decir, el corazón, tú puedes ponerlo... En esa serie de 2000, por ejemplo, tú podrías ponerlo durante 3 minutos más alto, da igual, pero luego lo vas a pagar que luego te va a bajar, porque el cuerpo no es capaz de aguantarlo. Entonces al final siempre se, se compensa. Por eso cuando las personas hacen una maratón, una media maratón, Pueden hacer tanto tiempo, pero no pueden hacer más. O sea, no pueden mejorarlo. ¿Por qué no pueden mejorarlo? Porque tú puedes salir más fuerte, pero da igual, luego tu corazón estará más cansado y al final irás más bajo. Y si sales más flojo, luego tendrás un poco más de margen para subirlo al final, o las piernas aguantarán un poco más al final. Entonces al final, digamos, por eso cuando una persona te dice tengo tiempo tres horas en maratón, o tres horas y media, o cuatro o 2 horas 40, da igual, eh, tiene eso y no lo puede mejorar. No lo puede mejorar de no ser que evoluciona a base de mucho entrenamiento y meses, pero no dice, ah, mañana me pongo otra vez y lo mejoro a 10 minutos. Eso es imposible. ¿Vale? es imposible, de no ser que en la primera lo hicieras mal hicieras una cagada de alimentación una cagada de algo no en la primera operación, en la primera vez que corrieras ¿no? entonces realmente no fuiste a tu nivel fuiste más flojo por alguna razón bueno, el resultado es ese eh, conforme vamos aumentando la, la distancia más que el tiempo del entrenamiento la duración del entrenamiento tu media de pulsaciones tiene que ser más baja ¿vale? entonces, a grandes rasgos a grandes rasgos, ya digo esto eh, es un poco... cuentas mías, ¿vale? Más o menos, eh, media maratón aproximadamente se puede correr alrededor del 86% del rango. Una maratón, hablamos de, asfal... de asfalto, ¿eh? ¿eh? La de montaña se más bajo porque son más tiempo. Son 42, pero es más tiempo. Cuanto es más tiempo, por lo tanto, no podrás ir realmente al 84% en una maratón de montaña. De media tendrás que ir al 80%, ¿no? ¿vale? ¿Por qué? Porque hay desnivel que te implica más tiempo, por lo tanto, el corazón, como estará más tiempo... Puede ir antes más fuerte, a lo mejor antes puede ir al 92, un rato, da igual, pero irá un momento, un ratillo al 92, pero luego lo bajará al 80, la media al final 84. ¿vale? Entonces, vamos con lo siguiente, media maratón aproximadamente de asfalto, vamos a poner una persona que esté hora y media, vamos a hablar un estándar, hora y media, gente que hace más rápida la media y gente que la hace más lenta, ¿no? entre dos horas y una hora diez, vamos a poner, ¿no? la mayoría de la gente, los superélite, una hora, pero... Vamos a poner entre una hora 10 una hora 20 y una hora 50 ¿vale? La mayoría de la gente entra en ese tiempo en media maratón de asfalto. Bueno, pues aproximadamente puede ir al 86% de rango, ¿vale? Hablamos de cuánto es 86. Hablamos de una hora y media, una hora 45 y ¿eh? cinco, una hora 40 ¿vale? De acuerdo. Quedaros con este, con esta cantidad de tiempo, una hora y media, una hora 40 ¿vale? Vale. 86% de rango, de acuerdo. Si hacemos una maratón de asfalto, ¿vale? ¿cuánto vamos a estar corriendo? Pues 3 horas, 3 horas 10, 3 horas y media, 3 horas 45, 4 horas, depende del nivel de cada uno. ¿Cuánto podremos estar aproximadamente de rango medio? Un 84%. ¿Vale? Si fuera unos 30 kilómetros, más o menos contar el 85%. ¿vale? O sea, 20 kilómetros, media maratón, 86% de rango. Subimos 10 kilómetros, por lo tanto alargamos el tiempo de esa sesión o de ese entrenamiento, de esa carrera, 80 y que no me líe, eh, que he dicho, eh, 30-85. Lo subimos a 40-42, 84% de rango. Lo subimos a 60 kilómetros tal, pues eh, ya ahí cuesta más calcularlo. Es, es más, más cal... lo, tengo, eh, lo tengo en el Excel, pero, pero es más complicado de decir esta es la realidad porque es mucho más difícil tener la estadística de, de gente o de entrenos míos de 60 kilómetros y tal, y ver qué rangos trabajas al máximo, digamos, a, a máximo de competición, ¿no? Es complicado. Pero bueno, más o menos contamos eso. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vamos con, con la sesión de hoy, porque hoy, por ejemplo, he conseguido sacar la sesión de hoy un 0,1 kilómetros hora, eh, no en ritmo por minuto de kilómetros, sino en kilómetros hora, 0,1 más lenta. Y lo he intentado, eh, Lo he intentado y sacarla. Ayer la saqué a 10,6, si no me equivoco, ¿vale? Hubiera sacado 10,5. No lo he conseguido. Lo he intentado. Las sensaciones no eran malas. He ido medio bien, he ido tal, pero da igual. El cuerpo no ha sido capaz de igualar el tiempo de ayer. ¿Por qué? Porque está cansado el corazón, ¿vale? Corazón, piernas, todo está cansado. pero Corazón, básicamente. Eh, entonces, ¿a cuánto he ido yo hoy aproximadamente? Pues mira, si contamos que la lesión hoy ha sido unas dos horas y media, contamos dos horas y media, qué estamos he hecho 25 kilómetros, 600 positivos más o menos ¿qué hablamos? de hora y media, estamos hablando de que una persona puede ir una hora y media al 86% tres horas, tres horas y media maratón al 84% ¿no? ¿a cuánto he ido yo? no me llevo al pulso pero ya me conozco bastante, hoy habré ido alrededor del 82% ¿vale? y ayer seguramente fui incluso un poquito más bajo pero al final el rendimiento hoy estoy más cansado. Eh, a lo mejor ayer estuve, fui al 81, entre el 81 y el 82, y hoy yo creo que habré ido al 82. Pero el resultado es que hoy he rendido menos, 0,1. Es muy poquito, muy, son 5 segundos. Eh. Contamos 5 segundos por kilómetro, es muy poquito. Pero al final no lo he conseguido sacar. ¿vale? Y ya digo, como han sido dos horas y media, estamos en, en los tiempos de unos 30 de asfalto más o menos, contando del nivel, ¿no? 25 con del nivel, unos 30 de asfalto, pues he podido ir, eh, ya digo, no, en plan competitivo, eh, al 82 más o menos, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos con... Eh, seguimos, seguimos. Eh, cuando tú entrenas en una semana, tienes que saber, tener claro, eh, que según la sesión que tú hagas, más grande o más pequeña, podrás ir a un porcentaje de rango medio, ¿no? eh, cardíaco. Tú, por ejemplo, si haces una sesión de un 8K... Pues claro, eh, si hablamos de que una maratón, tú eres capaz de ir, una media maratón, tú puedes ir al 86 en plan competitivo, cañero, pues en teoría tú un 8K puedes ir, lo que decíamos, si un 1K puedes ir al 90-92, 2K eh, ya flojamos un poco, tal, pues un 8K podrás ir al 87 o el 88%, a lo mejor de tu rango, ¿no? Vale, entonces tenemos que contar eso, eso tenerlo en cuenta. Según la sesión que haga, más rápida, o sea, más corta o más larga, podrás darle más caña. Por eso cuando, ahora ya nos metemos con el rollo, cuando haces una tirada larga, tú no puedes ir al 88% de rango. Una tirada larga, una tirada larga con el nivel que te va a meter cuatro horas o tres horas y pico, es como una maratón y tal, y a la práctica no estamos compitiendo una maratón a rendimiento de como una competición, una carrera, sino que estamos haciendo un entreno, ¿vale? Que tenemos sol, tenemos mochila, tenemos hábitat tenemos que tenemos de llenar agua, cosas, ¿no? Eh, fuentes, eh, pues al final tenemos que contar que a la práctica, ahora ya vamos con, con lo práctico, ¿vale? Tened en cuenta que una sesión larga de eh, tirada larga, en montaña, trae el running, podemos contar que entre el 76 y el 80% de rango, ¿vale? Tomarlo así, 76-80% de rango cardíaco, coge vuestra vuestra edad, eh, 220 menos la edad, si no tenéis más datos más exactos, 220 menos vuestra edad, 220 menos 40 años, un decir pues 180, ¿no? 180, le ponéis un, un 76%, 180, por el 76%, eh, sí, 180, por 76% saldrá una numeración. Esa numeración, pues contar que más o menos ese es el rango medio al que podéis más o menos ir trabajando. Y ya digo, como mucho, el día que vayas a meterle caña a caña, o el 80%, pero lo normal, 76, 77, 78%, ¿vale? Cuando acortamos la distancia, ya no es una tirada larga, y hacemos una sesión más corta, eh, yo que sé, 12 kilómetros, 14 kilómetros, que ya no es una tirada larga detrás, y con desnivel, y con parte técnica, o complicado, con sol, y tal, o con lluvia, lo que te pille, eh, eh, ya me estoy perdiendo. Eh, pues contar que entonces vais aproximadamente el 79-80%, ¿vale? Eso es una sesión normal. Entonces, cogéis vuestros 180 por 80% y os saldrá una numeración, y esa numeración es el rango al que podéis más o menos trabajar esa sesión. ¿vale? Y ya está. Entonces, cuando os planteéis todo lo que decimos, la programación semanal, tenéis que contar que el cuerpo necesitará sesiones de recuperación, si, por ejemplo, has hecho tirada larga días anteriores o algo, necesitarás sesiones de recuperación o ¿sí, recuperadoras, que aproximadamente tenéis que trabajarlas al 76% de vuestro rango, o sea, cogéis 220 menos vuestra edad, el resultado, le ponéis el 70, por 76% saldrá una numeración. Pues más o menos ese es el rango medio que os tiene que salir al final de la sesión. Al final de la sesión. No significa que tú te pongas 150, 150, no me muevo a 150 pulsaciones, uy, me afloja que me, voy, que me voy en 152. No, no, no es eso. Sino que tú digamos, tienes que aprenderte las sensaciones de saber lo que estás apretando para que tú cuando acabas esa sesión al final del reloj te diga más o menos de rango medio, pues por ejemplo 150 pulsaciones, que a lo mejor es tu 76% ¿vale? y ya está, ten en cuenta eso, entonces cuando hagáis luego, por ejemplo después de una sesión de recuperación de que puede ser 76-77% de rango eh, vais a hacer una sesión ya de entreno no es de recuperación, una sesión ya que sirve que sirve para evolucionar las recuperadoras no sirven para evolucionar, sirven, digamos, como para salir del paso, no como para... son de transición, son para que no te lesiones al día siguiente, para calentamiento para que el día siguiente puedas rendir, para meter carga en, en, en las piernas, pero, eh, digamos, la, la buena es la del 80%, que es la sesión que siempre va, puede ser eh, un miércoles, si, por ejemplo, la recuperadora era el martes, que es lo que hablamos de las sesiones típicas, de la planificación típica, pues si el martes es una recuperadora al 76-77% de vuestro rango, el miércoles, ¿vale? el lunes era un descanso el miércoles, metéis uno al 80%, o el 79%, o el 81%, pero por ahí andamos, entre el 79% y el 81%, que serían las sesiones más o menos medio normales, ¿vale? Esas sesiones vais a poder darle cierta caña, pero sin quedar extenuados ¿vale? Son las buenas, ¿vale? Y ya está, hacerla eso, una media del 80%, ¿vale? Y luego, al día siguiente, que es el jueves, que es lo que decimos, pues puedes descansar, o puedes hacer una sesión recuperadora, que te tocaría 76-77% a través de rango, por ejemplo, un jueves, o descanso o bici. ¿Qué pasa? Que si haces bici, como la bici, como mucho vas a ir a 120 pulsaciones, pues es una sesión recuperadora en pocas palabras. Una bici, aunque no lo quieras hacer, es que es imposible. Una bici no puede ir a 160 de rango medio, no puedes, porque tendrías que ir a 180 en el momento tal y en las bajadas tendrías que ir a 140 y en las bajadas vas a 100, ¿vale? Porque no pedaleas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues contar eso, ¿vale? Sesiones recuperadoras, 76-77% de vuestro rango cardíaco, eso lo puede sacar vuestro mismo reloj, si en el reloj le decís que os dé las pulsaciones por rango, por rango medio en vez del de número, se puede programar, eh, pues os lo va diciendo y te, te irá diciendo vas al 80, vas al 82, vas al 79, te lo irá sacando, ¿vale? en, su, en lugar de sacarte 151, 153, 157, te pondrá 82%, 80%, ¿eh? y ahí puedes tener una, una idea. Y ya está, eh, ya digo, yo mi consejo es ese: que hagas una recuperadora para empezar la semana, 76-77, una normal de entreno, el 80% aproximadamente. Si la vas a hacer corta, entonces ya, que lo que a veces hablamos, vamos a meter una asfalto cañera eh, de 8 kilómetros, 6 kilómetros, 10 kilómetros, pero cañera en asfalto, ¿vale? Entonces, pues podéis meterla al 82%, 83%, 84%, ¿vale? Mucho más del 84% yo no metería porque ya es más lesivo y ya tienes que estar bastante entrenado para que no te sobrecargues y que los gemelos no se piquen mucho. En fin, yo más del 84% no metería sesiones, ¿vale? De, de rango medio, ¿eh? De rango medio. Eh, y ya está. Y luego acordaros simplemente que las tiradas largas meterlas al 76-77% de rango, cuando acabéis las 3 horas o 4 horas o 5 horas de tirada larga ¿eh? cuanto más larga si son 6 horas os, os tenéis que sacar el rango medio más bajo porque al final son 6 horas que es lo que hablamos al principio no cuanto más tiempo el corazón va a necesitar ir más despacio de media vale entonces no lo mismo hacer una tirada larga de 2 horas que a lo mejor puede sacar un rango medio del 79-80% vamos a poner, si apretas que una tirada yo por ejemplo, he hecho una tirada que no era larga, pero vamos a decir, y he sacado, ya digo, en teoría el 81-82% de rango medio, y han sido 2 horas y media, ¿vale? Entonces no es lo mismo sacar 2 eh, horas y media, 80-81, 82, que decir, vamos a hacer una tira larga de 6 horas, que no vas ni de coña, vas a sacar el 82% porque tu corazón no lo aguanta. Tú podrás ir 2 horas y media siquiera al 82%, pero da igual, en las dos horas y media después lo vas a pagar y vas a ir andando, vas a ir reventado, te va a bajar la energía o vas a entrar en pájara y, y al final te va a bajar y el rango medio de esa sesión al final no va a ser 82, o sea, el 78, por decir ¿vale? O sea, todo se autocompensa. Y ya está. Por eso, por ejemplo, una ultra, cuando ves hacer una ultra tal y cual, pues tener en cuenta que decía, ah, pues la ultra es de 80 kilómetros, bueno, pues vosotros contar que si una maratón de asfalto o una maratón de montaña tenéis calculado cuánto fuiste de rango medio en algún entreno o en alguna, alguna carrera y decía, Hostia, pues mira, yo hice maratón de montaña, tardé 6 horas, había 2.000 positivos, 42 kilómetros y tardé 6 horas y miré las pulsaciones que me salieron de aquella vez que competí el año pasado y me salieron, yo que sé, al 80%, es decir... Pues ya sabéis que cuando hagáis una ultra 80 kilómetros no vas a ir al 80% ni de coña, ni de coña, ¿vale? Si fuiste al 80 para hacer 6 horas, pues cuando hagas 80 kilómetros, que a lo mejor te va a dejar 12, 14, 16 horas, no vas a poder eh, sacarlo al 80%. Entonces, ¿dónde va a estar el truco para saber un poco cálculos? Tú calculas, ya digo, te haces una aproximación y dices, bueno, pues tal, pues a lo mejor voy a calcular que voy a poder ir al 80, ochen... en vez del 80 voy a poder ir al 74%, porque cuando ande, en cuanto tú andes, mira, una tirada larga sin andar, corriendo, pero con subidas y todo el rollo, se puede sacar al 77, una tirada larga fuertecita, grande, me refiero, 77 por ahí, ¿vale? 76. Si tú empiezas a andar, si tu nivel no te permite correr toda la carrera, toda, o toda la sesión, toda la tirada larga, ya empezamos a andar. Y si andas automáticamente tu rango medio, ya no se va a ir al 76, se baja, baja al 75, al 74, yo por ejemplo, programo entrenos para las personas. Y a lo mejor tienen que hacer sesiones que andan, corren. Yo ya no les pongo el rango cardíaco al 76, le pongo un 72, por ejemplo, porque cuento que va a andar, por lo tanto va a estar más rato el corazón va a estar más bajo de pulsaciones y entonces su rango medio va a ser un 72% más o menos. ¿Qué hago? Que cuando yo sé que su rango medio va a ser un 72, sé que cada 1%, el rollo, pero cada 1% que bajes tu rango cardíaco, bajas 5 segundos por kilómetro, aproximadamente, aproximadamente, esto ya digo, no es ciencia exacta, porque no es lo mismo una persona que corra 6 el kilómetro, que cada 1% que afloje su ritmo cardíaco de media, va a bajar 5 segundos sobre. 6 minutos el kilómetro, pero claro, no es lo mismo eso que una persona que corra a 4 minutos el kilómetro, pues a lo mejor cada un 1%, a lo mejor no baja a bajar 5 segundos, a lo mejor bajará 2 o 3 segundos. ¿Por qué? Porque hablamos de 4 minutos el kilómetro, no es lo mismo que hablar sobre una persona que hace 10 minutos el kilómetro, pues claro, a lo mejor cada un 1% de rango cardíaco le baja o sea, o que, que aumenta su velocidad y su rango cardíaco, por ejemplo, la apreta más un 1%, pues a lo mejor baja eh, yo que sé, 10 segundos en vez de 5. ¿Por qué? Porque hablamos de sobre 10 minutos al kilómetro. ¿vale? Bueno, en fin, es un poco rollo, pero quería meterme un poco en, en mi meollo. Ten en cuenta simplemente cada un 1% de rango cardíaco que subes el rango cardíaco medio, en principio, tu ritmo medio, minutos, al kilómetro, aproximadamente lo mejoras 5 segundos. ¿Vale? Y si tú aflojas tu rango cardíaco un 1%, es decir, pasas de ir al 90% a ir al 89%, por ejemplo, contar que vas a tardar unos 5 segundos más por kilómetro. ¿Vale? Es una norma que va bastante bien. Lo dejamos. Que va muy bien. Adiós.